Sí, tenemos un video especial para todos ustedes Porque como lo vieron en el pinche título Y por todas partes, este mes de abril Solamente este mes de abril Para que no me estén chingando Tengo cualquier cantidad de correos y mensajes diciéndome ¡Escorpión! Regálame un saludo para no sé quién ¡Escorpión! ¿Qué es cumpleaños de no sé quién? Que es mi cumpleaños y que me harías muy feliz ¡Escorpión! Dile que ya me perdone ¡Escorpión! Dile que nada más que chinga a su madre ¡Escorpión! Que ¡Ya! ¿Qué me dieron cara de pinche? Famosito de mierda Jodido que tengo que vender saludos Ni madre es cabrón! Solamente alguna vez participé. Y porque era altruista Pero como lo hicimos en algún mes del año pasado del 2020 Este 2021 para todas esas aquellas personas Que quieren tener un poco de mi jugosidad personalizada Déjenme decirles que en este momento se encuentran disponibles Estas madres que están viendo en su pantalla Están los cubrebocas, medias máscaras Y están algunas máscaras disponibles Ah les va, ¿Cuál es la pinche promoción? Si ustedes ya quieren adquirir la, este Cualquiera de las medias máscaras tipo de cubrebocas Está la fase 6 Eternity Está la fase 1 escorpión Dorado Y está la fase 3 Ultimate ¿Cuál Cualquiera de los tres pueden adquirirlo, sí. ¿Cómo lo adquieren? En mercancía off escorpión arroba gmail.com. Pero ahí les va. Ahorita en existencia se encuentra la fase 6 Eternity, la fase 7 Antídoto, la fase 2 Super Escorpión Dorado y la fase 4 Dios Supremo. Así es. En la compra de cualquiera de estas pinches máscaras, de estas cuatro máscaras que hay en existencia, además de eso, todos los güeyes que compren alguna de estas máscaras se llevan su pinche video personalizado. ¡A huevo! ¡Sí! Porque soy su dios y porque soy un chingón, cabrón. Y porque no tengo nada más que pinche hacer en la pinche vida más que estarles dando gusto. Voy a grabarles un pinche saludo a cada uno de ustedes personalizado. Cada uno de los güeyes que compren una de estas pinches máscaras. Le mando un saludo a toda la pinche banda. Bueno, por ejemplo, hay un cabrón allá en Arizona que tiene toda la pinche colección, güey. Chido culero, te mando un pinche abrazo, un pinche rimón. Y este, y a las mujeres de tu familia, ya sabes lo que les deseo. Digo la que las de. El punto es que si sí pueden adquirir todos los que me están preguntando. Ya no vendas máscaras y ya no vendes cubrebocas, ¿cómo le hago para conseguir? Aquí están, cabrón, aquí están todas las que están en existencia. No preguntes por las otras, cabrón. Cuando haya te aviso. Si no las estás viendo es porque no hay ahorita, porque ya se agotaron. Pero están las más nuevas, las más recientes y dos de las clásicas, además de los pinches cubrebocas. Escribe a mercancíaofescorpion.gmail donde puedes pedir más pinche información. Y donde puedes hacer tu pedido a cualquier parte de este pinche mundo. Sí, la pinche calidad es calidad de dioses. Es una réplica exacta de la piel de su pinche. Dios y los pinches cubrebocas están a toda Madre cabrón, quieres algo más discreto Quieres algo más clásico, quieres algo más Supremo güey. no hay pedo, además estas Piches medias máscaras, caras wey, como tienen sus Piches brochecitos acá de velcro, no te están Chingando las putas orejas, no te están lacerando Las orejas y está toda madre Aparte a protección nivel Dios y aparte Todo el mundo te va a decir, ay no mames, ¿tú te compraste tu pinche güey. no mames, y estas se van, ah Eso sí, las máscaras también Autografiadas cabrones, autografiadas Las máscaras y con un pinche Regalito de sorpresas y un detallito porque a mí me gusta dar detallones, pero les voy a dar Un detallito, para todos los pinches súbditos Que adquieran alguna de estas pinches mercancías Este mes de abril 2021 Nada más, soy el escorpión dorado Síganme en las redes sociales y no se pierdan Más de las pinches aventuras que tenemos Para ustedes, porque no mames, preparamos una Temporada del de, escorpión al volante Bien super hiper cabrona güey. Próximamente vamos a tener más pinche jugosidad Y nada más porque te tocó ver este pinche video y llegaste hasta este momento, te voy a Dar un pedacito de la jugosidad que verás El próximo martes en escorpión al volante. Oh. ¿Y por qué te saliste de Badabur si tú no tenías pedos? ¿Y qué se iba a hacer ahí? <ríe> pues ahí está la... con, con las nuevas. ¿Cuál? Con los nuevos. Pero ya no, ya no son como, como nosotros de que así la exposición son como más como como noticiosos, ¿no? Ajá, como un puro noticiero ya ¡Hasta, culeros, caras de mi miembro! No se pierdan bien todos los que tenemos aquí Tenemos a Eric Rubín, tenemos a Laura allí Tenemos a Ezequiel, tenemos a Gustavo Evadolfo y Fuente A todo pinche mundo reunido Para trolearlos y para decirles sus pinches jetas En sus caras de ellas Soy el escorpión dorado, peluche en el estuche. ja